correcto, luego me apiné en las cejas, me puse rejito en las mejillas, las parcí, me esparcí, me florecé en las pestañas, luego me puse el rímel y por último me puse el labial. temprano a clases y no tenía nada que hacer así que pues solo usé el celular les quería enseñar mi outfit pero resultó un fail Arle. Es mi amiga. Soy Arle. La que me cambia por los k dramas. Si me siguen en TikTok, ya saben de qué estoy hablando. ¿Te gustan los chetos? Sí. ¿Cuánto les das del 1 al 10? 8 de 10 no. Está más bueno el todo de allá la, la, la 8 de 10 Se ve bien sí. Ay se ve bonito Es que el árbol Todo se ve bien Hay naturaleza Aquí estábamos libres y literal lo único que hicimos fue platicar y eso es todo. Y aquí hicimos un live cuando terminó la clase y así se acabó ese día. Oigan, estaba editando y me di cuenta que se me olvidó contarles de que había pasado el siguiente día. Eh, lo que pasa es que yo, no sé, yo creo que un blog en la escuela va a estar súper X, súper aburrido porque literal no hay nada interesante. Entonces grabé el siguiente día porque hice más cosas. Sí, hice más cosas, aunque igual mi vida sigue siendo muy aburrida. Pero me tomé fotos y ya. Eso es todo. Ay, miren mis ojeras. Ay, qué horrible. Bye. Y estamos ready para irnos, pero la verdad no me acuerdo qué estaba haciendo. Me Estoy muriendo de frío, les juro que me duele la nariz. ¿A ti no? Poquita. Les voy a mostrar mi outfit. A se alcanza a ver bien. Les queremos contar que ayer fue nuestra primera vez haciendo un live en TikTok. Nos sentimos de que mmm, súper famosas. Aunque no sabíamos ni qué decir, pero nos gustó. No sé si será el lugar, nosotras o la cama. Tengo mis manos heladas. Sí, muy lindo el cielo. Ya no tanto. ¿Están ricas? Sí, están ricas. Vamos a hacer un snack. Super snack. No, más falta el limón, la salsa. Recomendadísimo. Me siento linda. Hoy, no sé por qué, tal vez porque traigo lentes. Andamos en busca de una máquina esprendedora porque de pronto se me antojaron unas abritas. Veamos, veamos. Es que quiero unas crujientes. Bueno, las máquinas esprendedoras eran de refrescos, así que me quedé sin mis crujientes. Pero me dijeron que están vendiendo por ahí. Así que vamos en busca de unos ahoritos. Se logró. Conseguimos tostitos preparados. Pues estamos aquí. Nomás nos vamos a tomar fotos. Sí, ayer, se nota, ¿verdad? Segura. Sí, mira. Resplandeciente. Siempre. Aunque no nos bañemos. Sí. Estamos haciendo un live en TikTok. Pero como tenemos datos, se trabó. Se quedó bugueado. Y se canceló. Se canceló. Ay, sí. mis pestañas, Amo tus pestañas. las quiero tener así de larga se sí, ven bien mira, vea que este parece señora? yo soy muy vintage ajá, muy vintage. ya me terminó los sí, sí. Y... Termin... no me los pude acabar, se los juro oh, sí. a ver oh, sí, sí los light. y yo bien abuelita dice la ley que parezco doña ¿Ustedes creen que yo me he visto como señora de 40? Dice que soy de las que se paran en el banco, te hablan en la fila. Bueno, parezco señora. ¿Por qué? Que ¿Porque usan estos abrigos? No sé, la verdad, yo amo mi outfit.